A una puerta, sí. Tío, me han salido dos satchels en una caja. ¿Qué <risa> Te lo juro. Dos satchels, tío. A ver, tiene 11.000 de azufre, 35.000 de metal cocinado, 63.000 de piedra y 1.500 de pólvora. ¿Puedo? ¿Tiene alta calidad? Más 100. De alta calidad solo tiene cierto muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Rust, aquí Bostonario, si lo oís bien, un nuevo vídeo de Rust. Estamos en 2020, hemos vuelto a Rust, vuelve UCR, nuestro plan mítico, vivimos como reyes, y vamos a liarla. Os traigo un evento con una caja con C4s, un raideo bastante guapo, y una sorpresa al final del raideo. Así que nada, espero que dejéis vuestro like. Apoyar al canal, estamos haciendo directos todos los días en twitch.tv barra gustanario, de esto que estáis viendo ahora. Así que pasaos por el canal y dejad vuestro follow, suscribíos, dejad vuestro like, dentro vídeo. Este evento está que arde, ¿no? <risa> está que arde. Aquí hay una casa. casoplón, uh, ¿eh? Con, con el centro está como brindado, ¿no? ¿eh? De sí, ver. no canta nada donde tienes <ríe> No canto la <una> mierda <ríe> Encima que conforme vienes por aquí ellos están abajo y tú arriba, ¿sabes? y queréis venimos con cuatro pepos ahora, ¿eh? <ríe> eh, me da, me ¿Eh? ¿Dónde, dónde? Eh, enfrente, enfrente mía Sí, hay otro mal, 300, ¿no? a mi 300 Vamos, no Cuidado. A mi 300 ya, ya. Yo lo tengo justo enfrente mía, ¿eh? O sea... Estoy tratando de echar para atrás si, pues, Justo para adelante no, no, no. Oh, oh, oh. Ah, ah, no. Nah. Uno muerto. Yo he caído. Ah, me quemo, me quemo, me quemo. ¡Eh! Vale, eh muerto, muerto. Muerto, eh. muerto, muerto. Ay, mierda, no llevo. Bueno, le he quitado el rifle. Se puede hacer doble, ¿no? ¿O qué? Se puede hacer doble, ¿no? ¿Te da roca ¿Te o te da roca acá? jajaja vamos a ser bien blam blam blam blam blam eh? ae <risa> ¿Eh? <risa> ah, eh. pero... pero <risa> eh? ¿Qué eh? que ha disparado? se por llevado pues listo nos, ya, nos llevamos al caballo jajaja <risa> vaya hay que andar a casa en el árbol eh? esta en el árbol uff me han deja jodido eh? creo que se ha tirado se ha tirado, a se ha tirado de esto al chanta al chanta hostia que me muero que me muero al chanta dos dos le estoy cubriendo le estoy cubriendo no, no no no no tengo no tengo no tengo tengo vendaje, pero lo he tumbado, ¿eh? O sea, se ha hecho... Sí, sí. Vale. Fuera, estaba fuera. Comemos, comemos. Vale, sí, lo veo aquí. Aquí está. Pillarle sin detalle balas o lo que sea. O jeringas... Yo y... jeringas, sí, ¿me podéis traer? Que estoy aquí a base de vendaje. Te, te las pillo, te las llevo. Ya no, una, Thompson. Me ha dejado, tío, afinado a dos de vida con el sangrado, tío. Vale, tómalo Cuidado con el de la casa que está tonto con el arco ¿eh? <risa> Está tonta, sí, sí, sí. ¿eh? Pilla... Está tonta Ya se puede pillar, ya se puede pillar la caja Oh ¿Me, me habéis saqueado entero Un C4, acá... Un volt, ¿eh? Pilla, pilla todo, Ajá. pilla todavía eh, eh... Pilla pillas lo yo, que yo, falta que Sí, no... yo, yo, yo pillo lo de Henry Vale, pillo estas balas Estoy yendo para allá, pero... Va, ya te lo he pillado Pilla el caballo si quieres Vale Hay otro ahí por ahí, eh. hay otro caballo por ahí no Tenéis otro aquí, eh Otro caballo aquí encima Al lado, justo aquí Venga, voy Lo pillo que voy topetado Venga, te sigo Eh, pa' acá Llévanos Llévanos Llévanos solo para, para Sí, y voy yo aquí solo, ¿no? Cosas de puta Llevas cosas, Rafa ahí. Sí, sale ¿Sale? ¿Vuelvo? Arriba. No, Pilla, Pide pilla caballo, Rafa. Que yo no llevo ah, una mierda. a voy, me voy, ¿no? ah, vale, vale, vale. Ya pide algún caballo por aquí. Vale, vale. Ya no van a abrir la mala puerta. Ahí vamos. El <ríe> caballo apuntando, estoy impotente. Estoy imponente ahí, eh. <ríe> Venga, va. Aquí do dominando el terreno. <ríe> no. Proving ground, ¿no? Proving ground. Manre. Le hago una puerta sí. Tío, me han salido dos satchels en una caja. ¿Qué dices? <ríe> Te lo juro. Dos satchels, tío. Vale, voy a pegarle un pepazo a eso. No, espérate, espérate, espérate. ¿Cuánto quita la satchel, tío? Eh, yo me he traído también cuatro. Pero digo por gastar estas dos que nos han salido gratis. En vez de tirar un vale. pepo, tiro estas dos y a ver si rompemos la, el tejadillo, ¿sabes? Igual o... con una, vale. vale. Vale, vale, vale. Y así vemos cuánto quita una. Venga. Ya te digo, tú, la puta Satchel ¿Dónde la tiro? Tiro aquí en el centro, ¿no? La, la, la débil, esta ¿Cómo ¿No está? Vale ¡Hala! Sí, sí, sí. ¡Correr! Ahora lo mejor de la Satchel, la espera explotará. <risa> nos te hará. Sí ¿cuánto te queda? Le ha quitado 40 Uff ¿Tira la, la otra ¿Cuántos teníais? ¿6? Eh, guárdala, guárdala para adentro, por si tiene puertas Venga, venga. Voy a pegarle un pepazo Ahora, todo tuyo. Se ve loot, ¿no? Todo abierto y se puede salir con la <ríe> caja. Dejadme matarlo. Vale, vale. No, no, no lo mates, no lo mates aún. Tarde, tarde. ¿Tarde? Ah, bueno, bueno, se va. ¿Quién ha muerto? ¿Eh? El dueño. Hay que romper el. Yo creo que hay otro más, tiene un amigo. Ah, hostia. ¿Qué dices? Hay que romper el armario. ¿Qué te falta? Y reconstruir. Fue el toma. 75. Vale, pídate un poco. sierra la el pavo. Ve dando los palazos. Sí, este, aquí había uno. No, escúchale, mete una sachelina de estas. Ah, pues va a romper vale. la caja. Claro, claro. Sí, así que tienen pastillas. Oh, oh. Buah, esto no lo he quitado nada al armario. Métale una sachel, tú, que acabamos antes. Hombre, <risa> la espada le quita de uno en uno, ¿eh? Pues si tenéis escopeta, escopetazos también, ¿no? Yo oh. tengo escopeta. Bueno, vale, entre pues tú peta. Uh, uh, lo que quieras, eh, ¿sí? si no te tiro las sachel, eh, me da igual. Mira, aquí os podéis aprender algo. No, a esto peta le quita bastante. Vale. Puedes tirar muro. Hostia, tiene muro partes de coche, el hijo puta. Me la llevo. Vale, va rompiendo eso. Eh, eh. El... Sí, antes lo tengamos, antes chapamos. Toma, toma, ahí. Ya que tienes satchel, stackeátela. Ah, lleva, lleva skin. Bueno, sí, es bueno. igual. No me deja stackear. ¿Qué dices? Sí, por la skin. Pues la gastamos, tírala ahí, tío. Si ya hemos hecho ruido, tírala. Para atrás, Nada, nada, le queda, nada, le queda. No, no, queda, no. Ah, vale, vale. Sí, Por me queda dos falta Tarjeta, me la llevo. Si lo bueno estará en el armario. ¿Qué hmm. le queda? Bueno, la caja de componentes la tiene llena, eh. Pues mira, tres trajes más. Pero, rompenlo rompes no? No pongáis a mirar. Perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. Pensaba que vas a romperlo tú. <risa> no sé si estás tú. Ya, ya, ya, rayado. Va, pilla el portátil, pilla el portátil, yo pillo los componentes de aquí. A ver, tiene 11.000 de azufre, 35.000 de metal cocinado, 63.000 de piedra y 1.500 de pólvora. ¿Tiene alta calidad? Más, 100. De alta calidad solo tiene 100. Vale vamos vámonos Nada ah. Vámonos Quedó el caballo ¡Eh! ¡Pago, pau, pau, pau! pau pago uh, lo Pero siento, lo siento más. No, no, no, sí yo sí lo siento <risa> Hijo de puta, lo he visto en el árbol, tío Agachado escondido, puta rata. Pilladle las balas si podéis. Ya está, ya está. Voy a aquí, aquí está su rifle. Lo pillo, lo pillo. A mí no me cabe, eh. Vale. <ríe> Hijo de puta. Eh, lo que no os quepa, lo podemos meter en el caballo también, eh. El traje está queadlo vosotros si lleváis traje. lo ponéis encima sí, de. Aquí. Yo vale. Yo sí, llevo cuatro más. <ríe> pues ya está. Mmm. Puta. Detrás del árbol, tío. Lo he visto del tirón, chaval. Menos mal, ¿eh? <risa> Te has salvado a todos. Sí, sí, sí. Yo cuando me has avisado, he mirado para el árbol y ya me estaba el tío encalomando ahí con el... <risa> ¡Qué hijo de puta, tío! Ese no se había oído, ¿eh? Ese no se había oído. Estaba esperando ahí a que nos vayamos. Ese llevaría un rato ahí, seguro. Sí, sí, sí. Sí, conforme estaba. En esa posición, tío. Vamos. Por eso quería romper el armario rápido, para que no entre nadie. Ya. Yeah. mira todo el metal que tenía este. <risa> Loco, ¿eh? O sea, no lo ha hecho, o sea. Sí, todo como gastado, ¿no? Sí, lo que hemos gastado nos lo paga porque 11.000 de, de azufre es mucho beneficio. ¡Fue <risa> te digo! Es, ¡Es un porno! Sí, un ¿no? beneficio. Aparte de los 1600 de pólvora, o sea, es una locura de beneficio. Para lo que ha costado. <risa> ya ves. te esperas a mañana y lo gastan todo en la casa. Y nos hemos pillado en el momento, tío. El momento. Sí, es que tenía toda la pinta de casa mitad de ampliar.